Me miro al espejo, veo al último en nosotros Con un largo suspiro que se tapa en sollozos No quiero convertirme en lo que lo han hecho otro. Me divido del entorno trastocando mi contorno Mi cabeza no se encuentra Y quedo dando vueltas con los pies en el cielo Pero el alma en la tierra En mis deseos una flecha que se quiera Voy poniendo mi granito en esta sucia arena En la oscuridad voy buscando la luz Escondiendo mis temores en un viejo baúl Siento a la luciérnaga que alumbra mi camino Pero esta no dan cuenta que si llego a mi destino Trato de alejarme del amor y la venganza Sin encontrar la paz en la línea que se traza Hoy hasta mi cuerpo dejo en busca de objetivos Aunque parezca un suicidio afrontar todo ese abismo Hay depredadores que me acechan y me buscan Pero mis letras son un cuchillo que los trunca Mancha todo de sangre, hoy trazo mi ruta Soy un cazador que siempre logra lo que busca Voy tratando de ser distinto a los demás Pero al intentarlo me vuelvo uno más Es una resta que no pasa para de sumar mientras siga vivo Hoy no dejo de intentar Por eso sigo observando el panorama Hoy no Voy de acá hasta tachar el mapa hay un paciente cero entre los que se rinden yo soy el infinito pues soy indestructible buscando la cura para los renegados despertando la pasión que se había apagado estoy en un camino que pocos pueden completar pero aunque me caiga yo me voy a levantar soy la esperanza para los que la azotaron quien dijo que madurar era ser un fracasado voy por la ciudad buscando a los resacados me persiguen infectados pero no me alcanzaron busco siempre la Formas de mejorar de hacer que mis letras tengan más profundidad, perdiendo la cabeza de manera poética. Soy un marginal que no va siguiendo ética Soy consciente de que me falta todavía. Por eso me esfuerzo en todas mis melodías. Inmerso en mis anhelos, nunca paro de soñar. El último en nosotros y también soy uno más.